Antes de que el juego te gane la partida, sal de ella. En Ajupareva somos expertos en tratar adicciones al juego. Te ayudamos, porque esta partida la vamos a ganar juntos. Ajupareva, Asociación de Jugadores Patológicos Rehabilitados de Valladolid. Estamos en Avenida Valle de Esgueva 8. Llámanos 635 95 74 73.